Hola, en este video voy a explicar lo que tiene que ver con el registro de compras de impuestos internos y cómo se conecta LibreTE para informar las eh, aceptaciones, recibos o reclamos que tengamos con los documentos que vayamos recibiendo en la bandeja. Entonces, para eso, lo único que tenemos que hacer es abrir un documento en la bandeja, ir a la parte de recepción ya que use recibo, ya que tenemos las opciones. Masivamente podemos recibir o reclamar un documento, recibir va a generar el acuse de recibo y lo va a incluir en nuestro documento recibido en libre ETE, y además va a informar al impuesto interno que el documento está recibido y va a permitir que ese documento ingrese al registro de compra adicionalmente tenemos la opción de individuales donde tenemos más opciones donde podemos por ejemplo hacer el mismo recibo que estamos viendo recién acá arriba o el mismo reclamo, pero además tenemos la opción de aceptar el contenido de un documento aceptar el contenido de un documento es distinto a recibirlo Primero, aceptar el contenido del documento no implica la recepción de las mercaderías o los servicios, por lo tanto, el documento no es ingresado al libro de compra ni al registro de compra de impuestos internos. Ahora, si ustedes aceptan un documento, en el futuro igual pueden hacer el recibo de las mercaderías. Y de hecho, sería obligatorio que lo hicieran para poder, pues, en el fondo, que el documento sea incluido en el libro o en el registro. Recuerden que si no lo hacen pasado los 8 días, el documento es automáticamente es aceptado. Si ustedes aceptan o reciben un documento no lo pueden reclamar. ¿Qué significa reclamar? Rechazarlo. Y al revés también. Si ustedes reclaman un documento no lo pueden aceptar o generar los recibos. Yeah. Para las opciones de reclamo tenemos tres: la opción de reclamo el contenido del documento por cualquier cosa que estén, no esté conforme con el documento o pueden directamente informar que es un reclamo por falta parcial de mercadería o por falta total de mercadería. Eso es general. Esos son los cambios. Se quitaron las opciones que tienen que ver con el contenido del documento en sí desde el punto de vista técnico. Antiguamente estaban las opciones de rechazar porque estaba repetido, rechazar porque no correspondía al root, porque había error de esquema, etc. Son cosas más técnicas que están controladas por debajo en la aplicación, de tal forma que esos documentos no les debieran aparecer acá. Si en algún momento les aparece un documento que esté repetido, que eso sí podría seguir pasando porque los proveedores lo mandan más de una vez, simplemente van avanzado y lo eliminan. Y con eso pueden eliminar cualquier documento que no corresponda ni recibir ni reclamar en el fondo. Eso respecto a la bandeja de intercambio. ¿ya? ¿Qué pasa si tienen documentos recibidos en impuestos internos pero que no están en la bandeja de intercambio porque el proveedor nunca le ha mandado el, el documento en XML a su correo de intercambio? Bueno, en ese caso pueden volver a la bandeja de intercambio y desde acá ir a la parte documentos recibidos en SII. ¿ya? Y esto acá nos va a mostrar todos los documentos que estén recibidos en impuestos internos y desde acá mismo nosotros podemos hacerlo acusar de recibo. Actualmente certificación no tengo documento, entonces vamos a cambiar a la parte de producción. Ya, acá estamos en el ambiente de producción de SASCO. Entonces acá podemos buscar, por ejemplo, en este caso, vamos a buscar solamente los del día de hoy. Y ponemos bueno, buscar documentos. Y con eso nos va a traer todos los documentos que están recibidos en impuestos internos. ¿ya? Aquí yo los traje todos porque estos documentos ya están procesados. ¿ya? Pero nosotros podríamos, por ejemplo, buscar solamente los documentos que no están en el libro de compra podemos buscar solamente esos documentos y eso lo que va a hacer es mostrarnos a nosotros los documentos que traer, los documentos que están en recibido en impuesto interno pero nosotros no tenemos nuestro libro pero es importante que el libro lo sigan completando porque en el fondo es la única forma de poder saber qué es lo que están interno y lo que tenemos acá y les permite también cuadrarse entre los dos sistemas bueno aquí por ejemplo tenemos un documento ya. obviamente de aquí nosotros tenemos las opciones de ver los datos que hay actualmente en el registro de compra-venta por ejemplo podemos ir acá y esto nos va a cargar los datos del registro Donde podemos ver la información del resumida del documento Cuando fue recibido un impuesto interno Y los eventos que tiene asociado También podemos ingresar Acá el acuse o la acción en general Que tiene que ver con el registro de cumplimiento Entonces acá nos muestra la misma información que estamos viendo recién Pero además nos permite ingresar una acción donde Nosotros podemos decir si otorgamos el recibo, aceptamos o reclamamos Lo mismo que vimos en la bandeja recién entonces, con esto podemos completar además eh, las acciones en el registro de, co de, de compras de impuestos internos para aquellos documentos que no tenemos en la bandeja. ¿Ya? Eso en general es el video. Se hizo este video nuevo porque la bandeja de intercambio eh, sufrió dos modificaciones. Ya las vamos a explicar rápidamente para que sepan lo que había antes y que en el fondo ahora ya no está. Bueno, antiguamente acá estaba la opción de aceptar y se quitó porque en el fondo aceptar no incluye el libro, el documento en el registro ¿ya? entonces podía eh, crear confusión y eso eh, finalmente la opción son solamente recibir y reclamar las la que debemos usar generalmente y el otro cambio que se hizo fue que acá eh, se, indi se indica ahora si es que el documento ya está o no en el libro en el fondo porque, porque si ya está simplemente pueden eliminarlo y no tienen que hacer nada más entonces por eso se hizo este otro, otro video bueno y la segunda principal razón es porque el otro video duraba casi 20 minutos esto dura solo 5 muchas gracias por haber visto el video